Dieciséis cosas tiernas que las mujeres hacen y los hombres adoran. Es como ver a un hombre poniendo toda su atención en lo que están haciendo con una mujer, y es que ellas son una fuente inagotable de ternura, belleza, coquetería y sensualidad. Nos dejan impregnados de sus lindos movimientos y quedamos hechizados con el relámpago de su sonrisa. Hay cosas que una mujer hace, la forman en cómo mueve su cabello, la forman en cómo se mueve, el cómo gesticula las palabras. Todas esas pequeñas cositas que una mujer hace, que una mujer manifiesta al final, hace que un uno de hombre se sienta totalmente atraído. A veces, y es que a veces la atracción está en los detalles. Y hay cositas, hay cosas que una mujer hace, hay cosas que una mujer manifiesta, que hace que uno de hombre enloquezca solo de verlo. Hola, ¿qué tal? Este es Marco del canal vilifers y... Me gustaría invitarte a que formes parte de esta gran comunidad de más de un millón cien mil personas, donde estamos compartiendo muchos contenidos como estos, muy interesantes, divertidos, jocosos, a veces reflexivos, a veces de frases, a veces de pensamientos, que al final te van a encantar, te van a fascinar. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y para hacerlo todavía más interesante, quiero pedirte que cuando termines de ver este video, cuando termines de escucharlo, me dejes el emoji de una mariposa azul en los comentarios. De esa manera sabré que te ha encantado. Suscríbete también a este canal. Así pues, empecemos. En esta ocasión estaremos hablando de 16 cosas tiernas que ellas hacen, que ustedes las mujeres hacen y que nosotros adoramos, disfrutamos juntos de compartir esos momentos inolvidables que se quedan en nuestra mente como una fotografía en movimiento. Así, veamos esta primera parte. Veamos este primer Número 1. Soltar o recogerse el cabello Cuando te gusta mucho una chica resulta toda una experiencia verla jugar con su cabello, pareciera que el mundo avanza en cámara lenta. Ella, Usa ambas manos para recogérselo, mueve la cabeza hacia los lados y termina haciéndose una cola que revela la hermosura de su cabello. En aquellas ocasiones en que te quedas absorto mirando cómo se suelta la cola y luego cierra los ojos, sacudiendo la cabellera y dándole vueltas y volumen con sus manos. Número 2. Mojarse los labios. La ternura y la sensualidad llegan a un punto de encuentro cuando las mujeres se humedecen los labios. Es imposible no pensar en un beso en, en esas ocasiones. Algunas lo hacen llevando su linda lengüita de lado a lado, mientras que otras la asoman delicadamente y apretando los labios, la esconden y la guardan nuevamente. Número 3. Pintarse los labios. ¿Quién no se ha quedado mirando a su mujer cuando saca su espejuelo y destapa su pintura de labios? Ella asume un cierto gesto de importancia y a medida que avanza su boca se tiñe de un color que nos lleva al paraíso de la imaginación. Por último... Despertamos de repente cuando ella aprieta los labios y cierra estrepitosamente la tapa del espejuelo. Número 4. Empinarse para alcanzar algo. Nos damos cuenta para qué hacen tan altas las cocinas empotradas cuando vemos a nuestra chica empinarse para tomar algo que no alcanza. Se pone sobre las puntas de sus pies con la gracia de una bailarina, y aunque nos pida ayuda, siempre nos retrasamos unos segundos para admirar esa gran, ese gran espectáculo. Número 5. Hacer pucheros. ¿Cómo decirle que no cuando asume sus gestos infantiles y habla con los labios encogidos como una niña que está a punto de llorar? Sus ojos nos recuerdan la fragilidad de su alma, la candidez de su personalidad y el tierno mundo donde ella nos dirige. Prácticamente, esta es su arma secreta para desarmarnos. Número 6. Guiñar un ojo. La complicidad llega a su máxima expresión cuando una mujer que te gusta hace el gesto de guiñarte un ojo. A veces te toma unos segundos reponerte de ese flechazo tan certero que nos traspasa el alma. Puede que pases muchos días y horas tratando de entenderla, pero en ese momento las dudas se despejan y ambos se conectan sin necesidad de lenguaje. Número 7. Ponerse tu camisa desabrochada. Nada más tierno que verla deambular descalza y con tu camisa desabrochada. Quizás la noche fue un tanto fogosa, para, pero entender su alegría mientras se toma un café o abre las cortinas te lleva a un lugar de plenitud que muy pocas veces se alcanza y el cual quisiéramos que durara más tiempo. Número 8. Correr en la playa. Ya sea en traje de baño o ropa holgada, acompañarla a un paseo por la orilla de la playa siempre será uno de los instantes más tiernos que se pueden compartir. Sobre todo cuando el juego entre ustedes termina en una persecución, donde ella quiere dejarse atrapar y tú la persigues sin intenciones de capturarla para disfrutar del momento. Todo termina con ese grandioso abrazo con el que la sujetas por la espalda y Ella voltea su rostro para que la encuentres con sus labios listos para besarte. Número 9. Mirar el atardecer. Entre las situaciones más poéticas que te puedes encontrar es ver a una mujer con la vista sumergida en un atardecer. Pareciera que sus pensamientos se tienden hasta llegar al horizonte y toda su vida cobra un sentido casi inalcanzable. Muchos pensamientos y dudas te asaltan cuando ves a esa chica, misteriosa y casi melancólica, que siente ver cómo despunta el día. Algunas tienen una forma de levantar la barbilla como si quisieran que los últimos rayos del sol acariciasen su rostro, mientras se esconden en el horizonte la tarde y ellas se convierten en una obra de arte y tú sientes como el alma de artista. Número 10. Besarte la nariz. Los juegos son algo común y corriente en una mujer feliz. A veces recorren tu pecho con los dedos y al final se acercan y te regalan un beso en la nariz. Pocos hombres resisten ese nivel de ternura y puede que no haya interpretación lógica, para saber por qué esos gestos son tan estimulantes pero todos coinciden en que son una muestra tierna de hacernos saber que cada centímetro de nosotros es apreciado y querido por esa mujer resueña Número 11 Acariciar tu cabello Ciertamente nos quedamos inmóviles cuando ellas juegan con sus cabellos pero no hay momento en el que nos sintamos más relajados en cuanto ellas deslizan su tierna mano por nuestra cabellera mientras nos miran a los ojos pacíficamente En esos instantes el tiempo se detiene y aquello de lo que se está hablando pasa a un segundo plano Ambos están conectados por el inocente placer de esa caricia y es muy posible que arropado por las circunstancias ella logre sacarte tu primer te amo. Número 12. Amamantar. No toda sensualidad o amor, eros, es decir, amor físico. Hay momentos inolvidables en la vida de un hombre que adorará hasta el final de sus días, por ejemplo, la primera vez que veas a tu mujer amamantando. Será muy difícil sostener el amor de padre y orgullo de pareja al ver dos de sus seres queridos amados conectados de esa manera, cuando ella mira a su bebé con un gesto pleno de felicidad y paz arrulladora. El hombre caerá en un estado de contemplación que pocas veces volverá a experimentar. Número 13. Reclamos sensuales. A todos resulta incómodo que te reclamen alguna falla o simplemente seas regañado por algo. Pero en algunas ocasiones la mujer de tus sueños encuentra la forma de llamar tu atención, haciéndote sentir atraído por ella misma al mismo tiempo. Se paran delante de ti Colocan su palma en tu pecho y te dicen algo con una seriedad fingida, con un tono que se asemeja más a un juego de roles que a un reclamo. Tú te dejas llevar a ver hasta dónde las conduce la dinámica, pero estás más interesado en su interpretación de mandona que en la acusación. Pero ten cuidado de no estropear el momento, restando la importancia al regaño. Dale la razón si quieres seguir jugando. Número 14. Llorar de felicidad Ver y llorar a una mujer no puede ser fuente de satisfacción para ningún hombre, a menos que el llanto sea el producto de un incontrolable estímulo de gozo y felicidad, las mujeres son seres muy especiales en donde los sentimientos tienen una poderosa influencia en su forma de actuar, por lo general una mujer estudiantemente feliz no contendrá el llanto y buscará a su pareja para acurrucarse en su pecho, las vemos hacerlo en las bodas y en los momentos en los que les piden matrimonio, es un llanto hermoso que combina la ternura de su corazón con algo de candor que nos llama a consolarles, y regalarles atención. Número 15. Hablar como niña. Para algunos puede resultar sensual y para otros toda una muestra de graciosa ternura, pero ninguno opinará que oírla hablar como niña es una actitud que pasa desapercibida. Con ello conquista la imaginación, el morbo o toca en el corazón de su pareja. Pero lo cierto es que los hombres son susceptibles a esta conducta. Por lo general acompaña la entonación con un juego de poses al estilo de la chilindrina y caemos atrapados en su trampa infantil. Número 10. Despedirse con los ojos preñados de lágrimas. En el último puesto, pero como, como la estocada final más mortífera, nos llega el momento de la despedida. Una mujer que te dice adiós con los ojos vibrantes y humedecidos por las lágrimas es el instante más desconcertante y poderoso que puede sufrir un hombre frente a su chica. Es una mezcla de dolor y caño tan intenso que ahogan la mente y achican el corazón. Un ser humano normal no podrá describir lo que está sintiendo en ese momento cuando la mujer te muestra que separarse de ti es como arrancarle el alma. Algunos han abandonado viajes o proyectos por esta situación y otros han tomado la decisión de casarse solo por ver esa hermosa y linda cara, esa tierna chica que es la compañera para toda la vida. Son muchos los momentos e instantes que los hombres adoran de las mujeres las poses, las palabras, las insinuaciones y silencios que retumban en nuestra memoria como grandes joyas servidas en una bandeja de plata. Ellas representan la hermosura de la creación y la profundidad del amor que nos envuelve a todos como un río. que unas veces puede ser tranquilo y otras veces torrencial e incesante. Si eres mujer, no olvides enviarle este video al chico que te gusta y si eres hombre, comparte con la mujer que quieres este contenido sugerente, para que ella entienda cuánto la quieres. Así, espero que este video te haya gustado, te haya encantado y lo hayas visto hasta este punto. Déjame tu emoji, por supuesto. Y lo que es más, suscríbete y ve otros videos que tengo para ti. Un abrazo y nos vemos.